vamos a construir un tetraedro utilizando dos tiras de papel como estas que tengo delante de mí si os dais cuenta son dos tiras iguales si doy la vuelta a esta azul y la enfrento con la roja pues podemos comprobar que son dos romboides exactamente iguales cada uno de ellos como por ejemplo en este azul pues está construido con cuatro triángulos equiláteros. E incluso aquí se puede ver el arco del compás para construir los triángulos equiláteros. Tanto en el azul como, a ver si os veis ahí, ahí un poquito se ve mejor en el rojo. Le damos la vuelta y ponemos este triángulo aquí en la mitad de la tira. La azul me va a permitir envolver a la tira roja. Doblamos la tira roja formando como si fuera un tetraedro y al girar esta azul lo que vamos a hacer es envolverla de tal manera a la roja que nos va a permitir que se quede fija. El problema o lo más complicado es meter justamente el extremo de la tira azul para que case bien dentro del rojo, lo aflojamos un poquito y si os dais cuenta con un poquito de presión entra, ¿Ya? pues aquí lo tenéis, es aquí nuestro tetraedro construido a partir de un par de tiras de papel